Look at this. Look at the road. On oh, the no, side. No. I'm just, you know. Que necesita respirador artificial. Si no lo llevo en la noche, necesitaba dormir con un respirador artificial, porque si él no tenía respirador artificial, increíble. In no bag we have a couple of the guy is between death and being alive. Buenas. El día de hoy tengo un video muy especial para vos. Vamos bueno, a está nuestra amiga Jennifer para nuestro episodio de número 100. Sería especial que esté. Beach. Uh, I can have a medium coffee, please. Okay. Coffee. We'll you mean the ticket. Thank you. Thank you. <laughs> Tenía que estar Jennifer, personaje importante de la serie. ¿Cómo no? Ahora sí, hoy es el capítulo número 100 con Jennifer. Thank you. Okay. Bye. Buenas, bienvenidos a un episodio más, mi nombre es Chelo y estoy acá en Edmonton. El día de hoy te voy a contar una historia dentro de una historia. Si seguís mi canal ya hace mucho, sabés que viví 20 años en Cancún y Playa del Carmen. Y aparte de todas las aventuras que ya conté en el canal, uno de los impactantes momentos que viví en México fue el huracán Vilma. Y puede ser muy fácil que yo me sienta acá y te cuente la historia de cómo fue y a lo mejor me creas o no. Pero acordate de que antes de que yo haga video en YouTube siempre tenía una cámara. Así que vamos a adentrarnos, 2005, en Cancún, el huracán Vilma. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son exactamente 10 para las 11 de la mañana de este 20 de octubre. Estamos listos para evacuar el hotel Blue Bay Club. ¿Por qué? Este, debido a la presencia del fenómeno meteorológico que se llama ¿cómo se llama? Eh, Vilma. Ah, que se llama Vilma. Bueno, señores, señores, es hora de las 6 y media de la mañana, 20 para las 7. El deporte de aquí, de, de, a lo mejor vamos a pasar una noche más, que es... Bien. Esa isla que ven ahí enfrente, que ya casi ni se ve, es Isla Mujeres, que ¿okay? mañana va a desaparecer completamente. Pero esta historia no es solamente mía, sino también de un gran amigo. Así que vamos a invitarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿La familia? Hola. ¿Qué es? ¿Mino 50? No, no. No 3. No es 3 hoy. Tenemos 29 grados. Lucas. Lucas. Wow! It's like who this weird guy. I don't know. Eh, bueno, you me, know. Escuchas, ¿me escuchas bien? Let's do it. A la pregunta? Esto fue en octubre de 2005. A una vez, te pusiste, te sentaste a pensar o a, no. o a hablar sobre el tema bien, ¿no, no? No. 16 years to today I'm talking to you. You're from you're in Canada, I'm in Cancun. We're talking about this because We never sat down me and you, Asela, and said what did we just do. Claro. We never Pero talked sí. about it because we had 900 other people to take care of, sí. of when we got back. Okay. Bueno, para sentarlos en el en el contexto de lo que pasó, estábamos en un refugio a dos horas y media de la ciudad, una escuela con 900 huéspedes. Había un hotel familiar y un hotel de, dos hoteles de adultos. Eh, chinos estaba a cargo de la gente de adulta y yo estaba a cargo de gente de familiar pero bueno, teníamos a la gerenta del hotel Temptation que era Sheila, en ese momento que era la que estaba ahí como dirigiéndonos a nosotros dos y nosotros dos éramos las manos, la mano izquierda y la mano derecha el primer plan era estar mínimo un día, un día y medio en el refugio porque el huracán pasa, se rompe todo y se va probablemente vamos a tener que pasar la noche otra vez no, las autoridades piensan Logro pasar entre hoy a las 7 y las 8 de la noche ya estará fuera de la película, ya no será ningún peligro para nosotros échale eh, eh, eh, eh. eh, eh, eh, eh. una un paneo 7 de la mañana a esta hora tendría que haber sol y claridad y no hay miedo y terror yeah. señores, este es el otro área ya amaneció un poquito cada cuarto el señor ya se quedó acá medio falopa, para un poquito pero sigue. El frío hace un poquito de frío. Pero el reporte es este, que hay que seguir acá. A lo mejor a las 7 vamos a. ya va a terminar el peligro aquí en Palma, Y hay que ver si las autoridades nos no, autorizan a ir a la casa o tenemos que pasar la noche más y mañana temprano. Pero bueno, este huracán Vilma se quedó como 36 horas dando vueltas entre Cozumel, Cancún y Plaza del Carmen y no se iba. No teníamos electricidad, pero con un generador de electricidad, o sea que había que enchufarlo. Entonces a la noche siempre se apagaba la luz. Me dijo que de 10 a 12 vamos a cortar luz, para que borra luz. En la comida nada más la gente que va a comer, que, que agarra que va a comer. Entonces, en un momento, en el segundo día, una huésped de Inglaterra nos dijo que el esposo necesitaba dormir con un respirador artificial. Porque si él no tenía respirador artificial, increíble. Ya sé. El respirador, ya tengo. Sí, que el señor necesitaba un respirador artificial porque si no, no podía respirar, o sea, se moría. Bueno, lo primero que hicimos, nos tomamos turnos para cuidarlo y para que el señor no se duerma. ¿No? Ya yeah, sí, para hacer como una guardia y que el tipo no se duerma yeah. en el, o sea en el, la noche cuando no había electricidad y después cuando conectábamos y usábamos no. la gasolina. Talking. podía dormir. Sí. Pero en un momento y no había más gasolina, la bomba. entonces ¿qué hicimos? Sheila se agarró y dijo, "Bueno, vamos en el auto. Con ellos dos y vamos a ir a buscar un hospital. Cuando fue el ojo del huracán, el ojo del huracán es la parte donde hay una pausa entre el principio y el final del huracán y es una calma mentirosa, porque después viene todo lo peor. Y yo dije, bueno, déjame ir porque yo voy con la cámara. Tom, míos, safe. Look at this. Look at the road. This side. I'm just, you know? Look, out. Look at that. The, the store when do broken everything's out acá andra nada saquero que no people were leaving their cars and saying forget about my car and we were the car was getting estaba protegiéndose en este momento paramos a un policía para preguntarle sobre un hospital porque sino que el señor se Disculpe, ¿sabes si el, alguien, hay algún hospital abierto? Tengo, estaba en el refugio San José y tengo unos huéspedes, ya no tenemos electricidad que necesita respirador artificial, si no lo llevo en la noche el hospital y en cuanto a protección civil no va a ir a los refugios porque ya no tenemos alimentos ni siquiera agua Ahorita están batallando con los asaltos, los huevos que están haciendo ahorita Bueno, gracias city going underneath underneath the water and we're out there when i see that car you showed me i'm like what the hell are we doing but <laughs> you look back we have a couple the guys between living and dying and we're like in the middle of a hurricane yeah in my mind imagine sailor's mind we never ask her but when she'll see the video i think it's gonna hit her yeah all the wires on the road. No mames. Uy, oh, oh. No, no. A ver, déjame filmar esto. Déjame, voy a echar de regreso. Si hace rato no regresé, llorando era Estoy muy valiente, ¡Oh! El camión ese. ¡Oh! ¡Oh! No, ¡Oh! No, ¡Oh! No. ¡Oh! Look at that. Oh, ¿Qué fue eso? Hospital. No, <laughs> no, no, no, no, no. a la escuela. algo, por favor. Voy a probar otro hospital que está cerca y si no, a la escuela. no Lo que dijo la señora fue I aprecio todo lo que estás haciendo. Estás haciendo un but trabajo, pero back a la escuela. I don't want you o sea, no quiero que te to tu your life we went to two hospitals, right? Yeah, yeah. O sea, no tenían electricidad tampoco, no tenían ni la I, I, Exactly. The gas station. No, man. no. Who who the wires the, the road. a dónde hospital. a, a no es no, no, no. Y vos en un momento. Es y Juan Carlos Me dejaron. ¿El señor, que muere? Tú la idea de por qué no sacamos gasolina de los autos que estaban estacionados en el refugio. ¿Qué necesita allá? Y matemos de gas, matemos de pinche gas sin descargos. Vamos a sacar la gasolina. Volvimos al refugio y ya con la segunda ola, me acuerdo que con Fabio, Darío y otro de los chicos más, José o con José. Con José, salimos a, a los autos que estaban sacar. estacionados y sacamos gasolina al señor para que pueda respirar y pueda dormir tranquilo. Y Me acuerdo que apenas enchufamos, el señor puso el respirador y durmió como un bebé. Igual estábamos monitoreando por la duda. Sí. Pero, we had to watch it. pero me acuerdo de la señora, te voy recordar a la señora cómo vino llorando a lo que me tocó de esta historia que quería también contar. También lo que me decir no es por héroes ni por nada, pero es porque está bueno no. también saber que a, adentro de la historia del huracán hubo otras yeah. cosas que pasaron que nadie sabe o que muy pocos saben. A lot of people don't know what happened in claro. that story. That's great. You know, we can relive it. Believe it or not. Claro. Thank God we're here to talk about it. Claro. We're five people in the middle of nowhere in our town, but two hours away, trying to find a hospital or tanks to take the gasoline out and putting it in the car to save him. It's a movie. Yeah. So it was like, no, it's a movie. <laughs> yeah. But never, we never told the people because we, when we got back, we went to this, to, to the routine, Same. make sure that everybody has food. Everybody has a comfort place to sleep. You know, no everybody's okay thank all of us because it was a team effort it was not individual claro. it was all the hotels todo, all sí. the leaders all the heads Eso de los baldes que se inundaba tengo aparte los huéspedes ayudaban remember all sí. the guests were taking the water yeah. because the water was getting higher and we were getting scared because it would fill the rooms no, Yeah. No. Esta, esta es refugio. Uh, this is like your memory but nicely memory that you can hold no? Angelo asked me about uh, my charity I'm going to do it fast Dale. I've been doing I was diagnosed with skin cancer six years ago. So fast here, they had to open here, cut it here, blah, blah, blah. I did 25 radiotherapies. The tumor came back, so they had to operate me for four and a half hours. Blah, blah. Like I said to myself, if I survive this, I want to give it back, no? So I finally found after six years a charity, it's called Aitana in Cancun. We, we started with four kids in our house because her daughter passed away, called Daitana. Now we have 160 families that we take care of. So my job is um, get kids with cancer, their brothers or sisters, to Disney. You know, this is our A-trip coming in August, a charity in the States called Anaka. And we pay for the visas, passports, uh, transportation, food, the hotel inside, everything. Okay. So 53 kids so far, and if everything goes well, well august 25 a to september 1st another 7 kids so keep my finger cross tendrán we'll have 60 kids sometimes uh, you don't have to be sick to help because a lot of people think uh, well i don't know how to help ask sometimes it's not about the money it's about the support esto vos ya no es como no una misión tuya pero ya es parte de tu vida vos... La, trabajar, teniendo trabajo, tener tu vida, pero también ya esto es parte de... It's my life now, Chelo. It's my life. I think it, it, I found something sí. that gives me the satisfaction and motivation because I'll be fast with you. I did Disney number one. Uh -huh. We started with thinking with four kids. We took seven. When I came back, I was exhausted and I honestly said, I don't uh -huh. want to do this anymore because I'm I don't like to ask people for money. When I was the, the same night, three hours later, I was looking at the picture. When I seen the smile, my, my chip changed. I said, dream number two, Total. we're starting. Sometimes you have to sit like you did with the video, inhale it, look at it and say, we're changing lives. Look at the kids. ¿Tu vida iba a hacer esto o no? No. ¿No tenía idea de que a hacer esto? I wanted, I wanted to help, but I didn't know how. Okay. But cancer showed me how. Total. So sometimes when you get sick, you understand... Wake up call. Claro. But when you have cancer and you see how cancer around kids, families, how it affects everybody... Two things. Are we are we gonna talk about it or we're we gonna do something about it? And thank God I decide to do something, and the people around, without the people, you can't do, you know, you can start something, but the other army pushes you. Total. bueno So Gracias. por hoy y por siempre. pero bueno, No, thank son, you because we para, go a long igual, way. Igual yo tu tiempo de ahora, por la historia que tenemos en común, por lo que haces y por tu misión. Chelo, this is the things that we have to yeah. tell people. We passed it and hopefully our experience will help other people just a little guidance. So I want to thank you too, you and your family. God bless. Dale, Whatever you need, you let me know. Dale un abrazo. We're going to watch this video. Uh, Chelo. It's tu your 100 video. People, 100. That's a great number, eh? Está ah, bueno, por eso te quería eh, acá. No, this is special. All bye. right, bro. Abrazo. Love you. Bye, bye hermano, te quiero. Bye bye. bye, bye. Gracias por ver mi episodio número 100. Acá no termina. Voy a seguir haciendo más videos sobre Canadá y sobre historias que tengo para contarte. Espero que te estén gustando. Acá te voy a dejar todos los datos del Chinos y de sus eh, fundaciones, por si querés ayudar, nunca es tarde para ayudar, así que gracias a Chinos por esta historia, gracias por ayudarme, Te mando un saludo a vos que estás en tu casa, espero que estés bien, gracias por acompañarme en estos 100 episodios, Uf, y una vez más, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, estoy acá en Edmonton, Canadá, avanti antes y avanti siempre, nos vemos.